Residentes en el sector La Altagracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes las múltiples demandas que presenta la barriada, esto ante la mirada indiferente de las autoridades locales. La Altagracia, en su digamos, en sus necesidades, es un ejemplo de cómo anda San Francisco. La Altagracia, por ejemplo, tiene escasez de agua potable. A veces ese líquido se ausenta... ...por más de seis meses... ...figúrense lo que eso significa para... ...para las amas de casa sobre todo... ...pero está es el caso también de sus calles... ...sus calles están deterioradas, están destruidas... ...tiene el caso también específico de la cañada... ...una cañada que tiene muchísimo tiempo sin sanear... ...y eso constituye un foco de contaminación... ...para los niños, los ancianos sobre todo... ...pero usted tiene el caso de la inseguridad... ...por ejemplo la Altagracia... Eh, ...es una comunidad víctima del atraco, del robo, del asalto, eh, tú no estás seguro ni siquiera en tu propia casa y tú tienes el caso también de los apagones, eh, hay por ejemplo tanda de apagones de 5 y hasta de 10 horas de modo que la Altagracia es víctima de un conjunto de grandes necesidades básicas Hacen un llamado a las autoridades a prestar atención a los eternos reclamos del sector Ah, no, estamos acabados Aquí no hay calle, en estos barrios. No tienen, ya usted sabe Aquí no hacen de nada Tapando yitos hasta con palas de tierra Para poder transitar Porque Por aquí nadie hace nada el eh, polvo? el vaso, mire cómo se mete por el vaso Con esta seca, que hay que estar ya puertas cerradas Cuando llueve Está mejor, está bien Cuando llueve No es pasado jamás en la vida por aquí Estamos esperando a ver si nos ayudan porque que nosotros lo, los infelices somos que ayudamos los que, los que tienen algo. El historia les la gracia. Calle Primero. NTN. Arismendi la antigua.